Bueno, eh, este es su otra, por otro lado. Tienen que ir a ajustes del perfil, o sea, el perfil de usuario. Buscan perfil de usuario. En algún lado le aparece ajustes de mi perfil. Ahí donde dice ajustes de mi perfil. Y van a editar el perfil. Cuando cargaron su foto y sus correos. Y ahí le aparece una opción. Por ejemplo, mostrar correo, todos mi correo. Acá, tipo de resumen sin resumen un correo por cada mensaje o completo correo diario con mensaje completo por tema eh, eso lo eligen ustedes como quieran si quieren sin resumen un correo por cada mensaje o correo completo acá al lado hay un signo de pregunta que les da una aclaración de qué se refiere cada cosa este es otro lado por donde pueden setear bueno listo